Los perros clientes. se han adueñado del mundo y son parte de la familia y, bueno, la campaña uno tiene que tomar en cuenta eso. Pues el perro. es más importante que el Fondo Monetario Internacional, el perro. Uno de los miembros más importantes de nuestra campaña se llama Valcarce. Se llama Valcarce y es el perro del perro. Algunos ya lo conocen. Miren hasta dónde llegó. Eh, Valcarce se puso a hacer campaña. ¿Lo sentó en la mesa eh, de la presidencia? No, no, no la presidencia no, en el sillón de la presidencia. El perro <ríe> es un perro bien educado. <ríe> Fue a la Casa Rosada y se ¿Eh? sentó en la sesión de Rivadak. Tomaron una foto. En la foto de Barcarce en la silla, tuvo 8 millones 8 millones de visitas. Y 270 mil likes. Eso está totalmente estudiado. Eh, actualmente los perros no son lo que eran. Los bañales, perros ¿no? se han adueñado del mundo y son parte de la familia. Y bueno, la campaña uno tiene que tomar en cuenta eso. Pues perro. Es más importante que el Fondo Monetario Internacional. Este. <risa>